Para mí es un gran honor estar aquí en San Pedro de Macorís, destacar la presencia del senador Franklin Peña Villalona, para quien pido un fuerte aplauso, en coherencia con nuestra visión de que el desarrollo del turismo no tiene colores partidarios ni políticos, donde todos tenemos que poner sobre la mesa los intereses de San Pedro de Macorís y pido un aplauso por San Pedro de Macorís. Aracelis Villanueva, gobernadora de San Pedro de Macorís, un fuerte aplauso para ella. A mi amigo Raimundo Ortiz, jefe de esta ciudad, alcalde de la ciudad. Muchísimas gracias por la distinción que junto al presidente del Consejo, Antonio Frías, y a la secretaria del Consejo, al secretario del Consejo, Juan Olivo, y los demás regidores en la mañana de hoy hacen esta bonita distinción que me llena de compromiso, que me llena de esperanza también de seguir trabajando en este bello municipio. Muchísimas gracias, alcalde, al Consejo de Regidores. Fui municipalista, fui alcalde de una ciudad y sé lo significativo que es esto y sé lo que se debate Hacerle un reconocimiento como este a un político. Muchísimas gracias de corazón. Minor Matsunaga, general, director de Politur, señor Jesús Félix Iglesias, Superintendente de Salud y Riesgos Laborales. Quiero destacar también al vicealmirante Francisco Sosa Castillo, comandante general de la Armada de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Un aplauso para él. Carolina de Paula de la Cruz, diputada y amiga mía, muchísimas gracias. A los medios de comunicación que siempre cubren las actividades del turismo en la República Dominicana. A los medios de San Pedro de Macorís, a los ciudadanos. Hoy estoy aquí con mucha humildad y mucho respeto en nombre de Dios, representando una visión clara de trabajar por y para la gente, trabajando con honestidad, con transparencia y con la visión clara de que la República Dominicana no puede seguir viviendo de espalda al mar. Esta visión y este pensamiento lo tenía cuando era alcalde de la ciudad de Santo Domingo, y veía cómo nuestro malecón estaba abandonado, arrabalizado. Los hoteles con una ocupación apenas de un 30 o un 40 por ciento. Parecía una avenida fantasma. Y con esta oscuridad se llevaba la historia de hombres, mujeres que se enamoraron, que recrearon. Que tuvieron momentos de esparcimiento y recreación en el bello malecón de la ciudad de Santo Domingo. Ahora estamos viendo en todo el país la misma situación. ¿Cómo va a ser que los terrenos, que los edificios, que las propiedades inmobiliarias que están frente al malecón de San Pedro de Macorís están abandonadas y arrabalizadas? Cuando en todas partes del mundo, hasta una habitación de hotel, si tiene vista al mar, tiene un precio superior. Cuando en todas partes del mundo tener una propiedad frente al mar, se dice que tiene un filete quien es el propietario de esa propiedad o inmueble. Y es por eso que nosotros hemos decidido recuperar de una vez y por todas el malecón de San Pedro de Macorís con una inversión de 262 millones de pesos. Como bien dijo el alcalde en una visita, me solicitó un aporte y anunciamos un aporte de 30 millones de pesos. Y nos dimos cuenta que eso iba a ser un parche. Y nosotros no tenemos visión de trabajo de colocar parches, sino de hacer obras estructurales, urbanas, que modifiquen y cambien la vida de los ciudadanos. No podemos seguir hablando del crecimiento del turismo y vivir de espalda a las realidades que viven los litorales marítimos de las diferentes provincias con potencial turístico como es San Pedro de Macorís. Con esta inversión de 262 millones de pesos, Vamos a transformar el malecón de San Pedro de Macorís y lo vamos a convertir en una zona de esparcimiento, recreación para los nacionales y también para los extranjeros. Porque la esencia, la historia de San Pedro se va a iniciar a vender internacionalmente mediante el Ministerio de Turismo. Vamos a convertir a San Pedro del olvido, del olvido turístico a una provincia turística. Cada vez que viajo y ahora estuve en Boston y solo presenté un video de David Ortiz y todos los tour operadores y agencias de viajes se pusieron de pie. Cada vez que se habla de nuestros peloteros en Estados Unidos, hay una efervescencia, hay una alegría, hay un orgullo de los americanos. Y en este municipio, en esta provincia, han nacido los mejores peloteros de la historia de las grandes líneas. Estamos trabajando en la calle Duarte y anuncio aquí que para diciembre se le dijo al oferente que fue contratado por la pasada administración que o termina o termina. La inauguramos en diciembre esta obra, sin lugar a dudas, para convertir ese centro histórico también en un flujo que conecte con el malecón. La idea es tener un circuito turístico, no estamos improvisando, estamos pensando las acciones porque el turista tanto internacional como local, puede recorrer el malecón y luego disfrutar del casco histórico de San Pedro de Macorís, con una calle totalmente remozada, con un museo de pelotero, diferentes obras que está haciendo también el alcalde y pido un aplauso para él. Este malecón tendrá iluminación en luces led, colocaremos cámara de seguridad y como bien él lo dijo, duramos seis años juntos como diputados. Nos sentábamos como a cuatro curules y yo voy a aprovechar esa confianza que tengo con él para hacer un anuncio de que el director, presidente de Indotel, le va a poner internet gratis al malecón de San Pedro de Macorís. Así será. Está comprometido para que los viejeros y las viejevas también puedan venir a chatear buscar en redes sociales, aquí también, y hacerse sus fotos en este emblemático malecón, como va a quedar. Cuando veníamos me decía, rollo, wow, yo sí me he enamorado en ese malecón. Yo no voy a hablar ni voy a decir lo que me contó para que no tenga problema en su casa. Pero yo quiero saber quién no se ha enamorado en este malecón. Que levante la mano los que se han enamorado en el malecón. Que se han enamorado contigo de su mujer. Me siento extremadamente contento de estar aquí con ustedes. Como ministro de turismo y coordinador del gabinete de turismo, vamos a hacer historia en San Pedro de Macorís. Yo les pido al senador, al alcalde, a la gobernadora, al presidente de Indotel, a Jesús Férez Iglesias, a la Marina de Guerra. Que hagamos una mesa de trabajo con los comunitarios, con la Policía Nacional también, para hacer una planificación hasta el 2024 de las obras necesarias que se necesitan en San Pedro de Macorís para que de verdad explote como un destino turístico. Nosotros vamos a llevar el turismo a cada rincón de la República Dominicana y San Pedro de Macorís no es la excepción. Anunciamos. ...que para este año ya iniciamos en el día de hoy esta obra... ...y quiero dejar algo bien claro... ...yo no sé quién ganó esta obra... ...yo no conozco al constructor... ...nosotros hicimos un observatorio de buenas prácticas... ...donde hay cinco universidades... ...Intec, La Pocamayma... Eh, ...está Intec, La Pocamayma, La Madre Maestra, APEC... ...cinco universidades... Pero esas cinco universidades también llevan estudiantes y esos estudiantes sirven de veedores también en el proceso de licitación, pero también cuando se inicia a construir, los estudiantes vienen a ver las ubicaciones porque yo no robo, no me interesan comisiones, a mí me interesa el bienestar de San Pedro de Macorís. En adición a eso tenemos en ese observatorio de buenas prácticas la Iglesia Adventista y la Iglesia Evangélica como veedores. Y también se invitan a comunitarios y miembros del clúster de la provincia donde se va a hacer la obra, para que vean la transparencia histórica que hay en el Ministerio de Turismo. Porque yo estoy convencido que una nueva generación en la vida pública y en la administración pública no solo debe de ser un hotel, una camisa y verse joven y por detrás haciendo y cometiendo los mismos errores que se han cometido en el pasado. Yo sé muy bien la responsabilidad que llevo sobre mis hombros de enarbolar un pensamiento transparente y que sea de orgullo para todos los jóvenes de la República Dominicana. Y puedo decirlo hoy aquí, que aquí no hay un ingeniero que se haya reunido con David Collado ni hay dueños de publicitaria tampoco que se hayan reunido con nosotros. Creemos firmemente en hacer un cambio radical, honesto y transparente que enarbole la transparencia en el turismo en la República Dominicana. Y puedo decir hoy aquí que venimos del mejor mes de abril de la historia del turismo. Venimos del mejor mes de mayo de la historia del turismo. Venimos del mejor mes de junio de la historia del turismo. Venimos del mejor mes de julio y el mejor mes de toda la historia del turismo en la República Dominicana. Venimos del mejor mes de agosto de la historia del turismo en la República Dominicana. Venimos del mejor mes de septiembre en la historia del turismo en la República Dominicana. Y anuncio hoy que tendremos el mejor mes de octubre de la historia del turismo en la República Dominicana y nuestras proyecciones dan que tendremos el mejor mes de noviembre y el mejor mes de diciembre y que tendremos el mejor año de la historia del turismo en la República Dominicana sobrepasando los 7 millones de turistas por primera vez en la historia. El número más... El número máximo que ha llegado a la República Dominicana han sido 6.5 millones y terminaremos en 7.2 millones. A nuestra llegada a la República Dominicana solo estaban ingresando en el mes de agosto del 2020 y en el mes de septiembre unos 100.000 extranjeros. En julio ingresaron a República Dominicana 735 mil extranjeros. A nuestra llegada a nuestro país en el mes de septiembre y agosto del 2020 estaban ingresando 1.700 vuelos y 1.300 vuelos con una ocupación de un 48%. Ahora están ingresando a la República Dominicana 5.250 vuelos con una ocupación de un 90%. A nuestra llegada solo habían 10.000 habitaciones de hoteles abiertas en la República Dominicana con una ocupación de un 10%. Hoy tenemos más de 75.000 habitaciones de hoteles abiertas con un 80% de ocupación a nivel nacional. Eso se llama recuperar el turismo. Y lo que hemos hecho... No es un logro del presidente de la República, no es un logro del ministro de Turismo, es el logro de todo un país que ha abrazado un tema y ha dejado a un lado los intereses políticos, personales y partidarios para poner a brillar a la República Dominicana en el mundo. Yo quisiera que ustedes pudieran ver la emoción de la gente en Boston, en Chicago, en Atlanta, en Madrid, en Colombia cuando se habla de República Dominicana. La República Dominicana está de moda. Haber recibido el reconocimiento de ser el país número uno en el año 2021 en la recuperación del turismo en el mundo es algo extremadamente importante. Ser número uno en el mundo en cualquier cosa es extraordinario, pero ser número uno en el turismo en una isla pequeña en el Caribe no tiene que llenar de orgullo a todos. Y yo quiero que todos los que se sientan orgullosos de ser dominicanos se pongan de pie con un fuerte